Bueno, pues partiendo de donde lo habíamos dejado antes, prácticamente lo único que me falta enseñaros es cómo crear un encabezado, para que aparezca aquí al principio de todas las páginas, y un pie de página en el que pongamos, por ejemplo, el número de página en el que, en el que estamos. Hay una cosa aquí que, si os acordáis, había corregido, lo había puesto en número 3, y una vez que lo he cambiado aquí lo que tengo que hacer es actualizar el índice. ¿vale? Pincho aquí en el índice y este circulito de aquí, sí, actualizar índice, y se, se actualiza con lo que yo haya cambiado. Bien, pues una vez que tenemos eso, vamos a ver cómo crear un encabezado. Y es muy sencillo. Lo que tengo que hacer es ir a insertar. Y aquí tengo tanto encabezado como pie de página. Bueno, se lo doy a encabezado. es que me crea aquí una línea de separación y me permite escribir en el encabezado. Voy a poner, por ejemplo, mi nombre. Y yo que sé, el título, el ISO 4D por ejemplo vale. lo que pasa es que quiero hacerlo pues por sobre un encabezado pues que salga un poco más pequeño no como el título de, no como el texto sino vamos a poner un tipo de letra más pequeño por ejemplo 10 y además le voy a poner cursiva vale. si os dais cuenta si ahora voy más para abajo me lo está repitiendo en cada en cada uno de los encabezados de cada página vale. pues por eso por este lado ya está y lo que voy a hacer es insertar un pie de página. Vale, y en el pie de página, lo que voy a poner aquí, podría poner cualquier cosa, también un texto, la licencia de mi documento, lo que fuese, pero lo que voy a hacer en este caso es insertar el número de página. Y si voy aquí a insertar número de página, veis que tengo cuatro opciones. O ponerlas abajo o arriba. En este caso, como estoy en el pie de página, tiene que ser abajo. Pues bien, yo le doy aquí. Tengo dos, dos opciones distintas. Una es sin numerar la primera página, si quiero utilizarla para una portada, por ejemplo, que no es mi caso, o empezando a numerar desde la primera página. Voy a coger esta. Bien, pero veis que me lo pone aquí a la izquierda. Vale, si yo quiero que aparezca a la derecha, es muy fácil. Centrado, le daría aquí. Si quiero que aparezca a la derecha, pues aquí. Vale, y ahora, cada vez que paso una nueva página, veis que me aumenta el número. Vale, pues esto que estáis viendo cómo crear este tipo de documentos es muy útil para un trabajo de cualquier asignatura que hagáis, así que os recomiendo que hagáis los trabajos en, en Google Drive. Y además tiene la ventaja de que una vez que haya acabado, si yo le doy a Archivo, Descargar como, lo puede exportar a distintos formatos. Veis que puede a formato de Microsoft Word o también a formato de documento PDF. Vamos a ver cómo quedaría. Le damos a exportar, me saldrá aquí una ventanita de guardar archivo y yo le voy a decir que lo guarde como, por ejemplo, lo voy a llamar a Dual Boot PDF y lo a guardar. A ver, si ahora me enseña, le digo la carpeta en la que estoy, en la que me lo ha guardado y le pido abrir ese documento. Hago doble clic. Veis que el documento ha quedado un PDF muy bonito, muy chulo, y además la ventaja que tiene es que es estos, eh, los títulos del índice, si yo pincho en ellos son como enlaces, le doy aquí, quiero ir al 3, y me lleva a esa parte del documento. ¿no? Como veis es, es de gran utilidad. Bueno, pues espero que os haya gustado y que me hagáis un documento bonito.